David está malo, ay hombre. Sí, que se, que no se, se pensar, mejore. ¿Eh? Cuidado si ya noche le dio. <risa> noche le dio duro ahí. Eres un desacreditador. Yo Pero llegué ayer aquí, los muchachos me dijeron ah, sí. que yo estaba mala, que de qué. Sí, sí. desacreditador. Yo dije que Lisa estaba mala, mm. que celebró su cumpleaños. Mm. Antes se ha adelantado. Sí. Y digo, celebró el doble sueño. <risa> Este ¿Tú sabías que, que, que dominicano este celebra 15. todo? Y oye, no, no. es, es así Que dominicano va a celebrar hoy en Black Friday Yo no tengo retorno Ya, hoy no, es Black Friday, ya, oye, Black Friday oye, oye, oye, Ahorita estoy yo boceando y, y no tengo retorno para darme cuenta Oye, como es dominicano que es tan fuerte? Hoy es Black Friday, ¿verdad? Hoy los dominicanos celebran Black Friday Sí, no, porque hoy es Black Friday, hoy hay que celebrar. Oye, qué bebé. Porque oh, todos lo celebran. el doble sueldo. Cuando le llegue el doble sueldo. Tu equipo soportamos que tú hoy, como es Black Friday, <unbedingt JP marking> <Pakistan> no, sueña vive, eh. con eh. tenerte a mi lado. Tú no soportas eso. Néstor va a estar tranquila. No Néstor va a estar Ah, que ustedes van para la cena. Eh, eh, eh, eh. La empresa Telenor, eh. tranquilo, profesor. No, a mí me toca una mala otra, pero ya como productor me toca. Estoy Señores, enfiado. el lápiz consciente. El lápiz consciente. Primero le voy a decir una cosa los lápizitas No me venga a acabar a mí porque no soy yo que publico su vaina. Ustedes que el lápiz que pone su cosa y su vaina rara. El lápiz dice que durante este año 2019, atención, atención, dice impuestos dispuestos internos, atención. El lápiz se ha buscado. 3 millones de dólares en venta de ropa y en venta eh, y en música. Pues, supongo yo que en fiesta, imagínense. De 300 mil pesos. Victor, 3 millones 10, de dólares. Estamos hablando dominicanamente de más de 150, 160 millones de dólares. De pesos. ¿Qué se ha buscado? ...que él se ha buscado en el 2019. Lo dijo porque como que había que faltar... Como, como que había un sonido, ¿sabes? Porque estaba arropado mucho, o sea, que estaba la pampa prendía, ...las canciones de, de, de, de Rochi... qué ¿eh? tú crees? ¿Eh? Que, pero que eso no se lo cree nadie, viejo. Y la visita que me van a acabar y me van a decir de todo. Yo voy a pero Lápiz, perdóname, pero eso no te lo va a creer nadie a ti. Nadie a ti te va a creer eso. Y visita que no sé... Ya escuché visita por ahí... Pero, ¿cómo Dianche? ¿De dónde Lápiz va a sacar? tres... ¿Cómo le va a decir que él, él en ropa, 3 millones de dólares? Se le ha perdido el respeto de dinero aquí. En ropa y música. Dice mi compadre Chicho Severino. Y los millones míos. No ¿Eh? Dios mío. ¿Y qué es esto? Estamos hablando de 156 millones de pesos, señores. Lápiz se buscó en el 2019, 156 millones de pesos. Supongo yo que si él lo dice. En DGC ahora, cuando le toca reportar, Declarar. él va a pagar la sí, decir No, porque eso no diga que. Ah, no, yo me busqué tantos millones. Tiene que enseñarme la vaina. Tiene ¿Cuánto, que... ¿cuánto si millones, él quiere que cento, la gente cento, le crea cinco, cinco. Diga, 156, 156 millones de pesos. ¿Eh? Tú sabes lo que es 156 millones de pesos. Pero mire, bro. Lápiz ni, ni vendiendo a los todos los días, va, va a ganar, va a ganar tantos cuartos. Y dije con eso y con la música. El lápiz lo que está buscando eh. y es... no ahora mismo... hay uno más sonidita del lápiz que Randy. Sí. <risa> Esa publicación la va a publicar como siete o ocho veces hoy. Sí. El lápiz lo dijo, dijo, lo dijo en español, lo dijo en inglés y lo dijo en francés. <risa> Pero mira qué es lo que pasa. Yo lo que creo es que el lápiz está sintiendo la presión de las redes sociales. Está apagado. Exacto. como Bueno, es que no está sonando, Es la verdad. Es la verdad. Cuando tú ves a un Kiko E. Crazy y un. Claro, no se puede comparar porque Lapi es el mejor artista que yo. Yo no estoy diciendo que no. Aguanta cosmo. Cuando tú pones a un Kiko E. Crazy, a un Cherry, que están haciendo un sonido en las redes sociales y con su música. No que, te pases, porque, que... porque tienen una semana sonando, ya tú vienes con esa Cherry. Sí, no pero, eh, pero. No te pases. Pero la pavo prendía. Poniendo a Osuna a grabar un tema de the ground que eso es, eh, ahí es que tú tienes que ver. Eh. Que puso a Osuna, yo vi un chino hoy que subió un video. Dije, la papá la prendía, bajé con esa. Un chino. Ay, Dios Entonces, mire. esa presión, Aquí la forma pega. que está eh, eh, Rochi, se está manejando Rochi. Eh, ¿Quién más se está manejando bien en TV de redes? Que tú lo ves que dice, bueno, el alfa. Tú sabes, el alfa sigue con, sí, con, con, palo con, con, los, con los palos grandes. Cuando tuve esa presión. Y ya tú no tienes relevancia en los medios de comunicación, tú tienes que decir cosas como la que dijo el si señor Apiconsciente ahora mismo. Claro, porque dime. Si, si decir 10 millones de pesos más o menos, 10 millones. No, está bien, ¿no? bueno, no lo tú, un 20. Un 20, sí, un sí, 20, está bien. Pero 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Y lo peor es que si tú dices algo en contra de eso... Te can como la Conga. Me dicen ahorita, me dicen copión, me dicen lambón de Santiago, me dicen de todo. Pero, todo lo que quieran. Pero, la pero lamentablemente. ¿Cuál esa, es la realidad? ¿Que él de esta ¿Que, que él el lambón de Santiago? No, no. no. La realidad ah, es, la es que, que esa publicación pasa, 150, fue para buscar sonido. 150, porque el lápiz sabía que él no estaba siendo relevante Mira, ahora el mismo. Lapis, el lápiz, con 50 millones de... Euros. Mira, estamos hablando del lápiz ahora, ¿por sí, qué? Por la publicación. Si Santiago Matías manejara el lápiz, dijera que sí, que es verdad. que, que No, el no, se no, no, no es eso, Liz. Porque que, Santiago Matías que quiere que, que, que todo gire alrededor de, no de él. No es que todos gire todo alrededor de Santiago, pero eh, sí... Eh, mucho cuarto. Pero el lápiz necesita... Es mucho dinero la realidad, pero... Ajá. Hoy se está hablando del lápiz, porque Por eso. El lápiz tiene no, una plataforma. No sí, pero tú no estás hablando del lápiz por una canción nueva. Yo, no, pero yo, yo me, la, la última canción, ponte la líquera. ¿Cuántos años tiene el lápiz en la palestra? ¿Cuántos sí, años ¿Y ¿Cuántos años tienen tiene estos muchachos que que que, y que Ah, porque Ah, porque lo que tienen el es lápiz. ¿eh? esto es el Ya es lo último. Porque está sintiendo Léjense la presión. Gente de vaina. Sintiendo la presión. Y eso es lo que le pasa al lápiz. Él está sintiendo la presión de la nueva generación de ahora. Que ya él no tiene relevancia. Antes la lápiz decía, yo voy para pa jabón y todo el mundo para jabón. ¿Tú ¿Entiendes? Los lapicitas siguen fiel, sí. Tú estás no diciendo que no, no está llenando el lápiz. Por eso ¿sí? que él tuvo que hacer ese sonido ahí que inventó de, que de los 150, de los 3 millones de dólares para que la gente hablaran de él. Si no, no hablan de él. Dime. Ah, si sí, hay un pari. busca mi me video ahí? Un pari de lápiz con... Tú eres peor. Con, con poca tú, tú eres peor. ¿Eh? Eso fue el camarógrafo porque lo sugirió. Sí, no sí, fui sí, yo yo sí. sí. ¿Eh? No fui yo que lo soy. las de... redes sociales ahí, el lápiz cantándole ahí al guachimán, al <risa> patente. Hay, <risa> hay un hay un odio, hay un odio con el lápiz No, aquí, ¿eh? a mí me odio. encanta la música del lápiz. Yo soy lapicita, oye, el lápiz viejo. visita nítido, pero hacer ese tipo de sonido porque no tiene relevancia hoy en día. No, no, como que ya como que Yo tengo, oye, yo me gané 3 millones de dólares Vendiendo ropa Tú no eres de nada, no que Tú no eres nadie <risa> Que te prepare bebé, para bebé. cuando se le tire impuestos internos Bueno, atención dijese, eh, <risa> <risa> Un saludo al FIFA en Santiago, que es de la gente dura De, <risa> de, lo, de los impuestos, también lo tiras? De, de lápiz de ah, de de de no, ya, ya hay uno que yo sé que me va a acabar y yo estoy, estoy seguro, seguro que va a ser Me, me dan una mención de una vez Tú estás hablando bien, bien, la que esto. No, el, oye, el, el, el, el, el, el, el, el API, el lápiz está bien. El lápiz lo que tiene que hacer, músico de grado como él hacía. Y con, tiene que hacer música. esa vuelta, como Volve a hacer eso, como la, eh, esos como, eh, temas. Pómalo de nuevo, flaco, Dios me eh, bendiga. Pero iba bien, iba... Ey, ey, ey, ey. Pero bueno, no, pero mira eh, ve, eh, sí, es verdad que te ve bien. atención Combinado con la escenografía, combinado con la escenografía. Ay, no, cobradores, déjenme tranquilo, que hoy estoy yo allá. hoy voy Black Friday, la modelo negro en especial. Cualquier vainita me tira. Pero. <risa> Saben que estamos al tipo. Señores, el lápiz consciente. que. ¿Tú te vas a ver la canción con Químico? Que le tiró de vaina. Esa canción tú es durísima. ¿Y, y, y es que le van a dedicar el programa entero al lápiz. Pero te estoy diciendo. visitas son buenos dando viudas Cuando tú hablas de Lyoné, aquí Ahorita nadie que te dice acaban. nada. Cuando tú hablas de Lyoné. Y dura el día la tarde entera. No, porque los lapicitas son como los leonelistas <ríe> lo lo lo, Los, Ahora, como los No, no, no. Yo quisiera en un futuro tener seguidores como los leonelitas y, y los lapicitas. Lapicita. Fieles. <ríe> no, nete, ¿Cómo no estás? A... Estás equivocado, dice que sí, que como quiera. Miren. <ríe> ¿Cómo, que llamo, ¿Cómo te vas a llamar? Los, los seguidores de Neto. ¿Eh? Los Nestorcita. Hay que ponerle el nombre. Ay, ayúdame, ay, Lisa. Ahí. Hay que buscar el nombre. Vamos a buscar el, el, el Los seguidores de estos ¿cómo se va a llamar? Yo menciono mucho a Jerry porque Jerry tiene un Onda 2018. <risa> y, cual, y cualquier evento. Jerry, dale. Vamos. ¿Tú entiendes? Ay, si eso ay, así. Vamos, vamos para Panagua pa a, va, pa a comer pescado. Vamos para <risa> Panagua a comer pescado. Ahí va. <porque risa> Está bajito porque si lo sube no estamos en nada. Gracias.